terminó explotando sí. porque eh, yo recuerdo en algún momento haber escuchado una entrevista del padre de Camila Jón. Estamos hablando de la relación tini de Paul y una eh, denuncia sí. por eh, amenazas, amenazas. de parte de Rodrigo de Paul hacia su ex mujer. La denuncia por amenazas, pero no solamente a ella, sino también ...al padre de Camila. Eh, ¿y, por, ¿Y por qué digo se destapó la olla? Porque parecía que todo estaba como bien... ...y que el biribiri tenía mucho que ver con la prensa... ...que estaba buscando a esta pareja... ...que sin dudas es la pareja del momento... Eh, y, un, ...y una especie de tercera en discordia... ...que es la ex de De Paul... Como, ...como muy enojada... Y finalmente resultó que sí, la situación es muy tensa uh -huh. y muy compleja. De hecho, cuando se habla de las amenazas del padre de Camila, de Horacio Holmes, eh, que entiendo que vive aquí en la provincia de Mendoza, uh -huh. eh, en algún momento creo que lo escuchamos a él hasta hablar muy bien de Rodrigo de Paul, es un gran padre, el divorcio es algo que tiene que ver entre ellos, y ya está, ya fue, ya pasó... Y parece que no era tal, tal la cosa, uh -huh. porque hay amenazas del padre de Camila, de Horacio, de, que datan del mes de junio uh -huh. de este año, eh, que era el momento que estaban en plena separación y recién Tini aparecía como, como una posibilidad claro. de un romance. Claro. Eh, y claramente eh, algo estaba sucediendo. Ya, me vas a con, ya vas a conocer a Horacio Holmes, le dice él, a, a De Paul, uh -huh. eh, entre algunas de las amenazas, con insultos incluso, pero también eh, a, existieron insultos y amenazas de, de parte de Camila hacia Rodrigo, pero también de parte de Camila hacia Tini, uh -huh. donde le dice que no te cruce porque vas a terminar mal. No. Le dice en una frase mucho más extensa. Camila a Tini. Camila a Tini. Eh, de hecho, hay más amenazas hacia Tini y Tini la termina bloqueando. Lo gracioso es que eh, Camila termina diciendo eh, que Tini queda en un muy mal lugar porque la bloquea y no pueden dialogar. En realidad creo que Tini la bloquea porque me parece que el diálogo no existía claro. claramente y la situación estaba muy tensa y creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer en esa situación es bloquear uh -huh. y cortar por lo sano uh -huh. porque si hay alguien que tiene que resolver la situación es, es de Paul con Camila. Sí, tal cual. ¿No? Tini me parece que eh, en esta no tiene nada que ver. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Ya hay denuncias, están presentadas en la justicia. Estos mensajes de texto que pertenecen a, a WhatsApp y muchos más que no se conocen, dicen ellos, están presentados ya en la justicia junto con toda esta denuncia. Tremendo. Gracias, Rodi. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema.